Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Líderes pecuarios de la UNA, la Amej y la Upormex, estimaron que el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania podrían acentuar el alza de precios en las materias primas, incrementando los costos de producción en la ganadería, la avicultura y la porcicultura, aseguraron que esto puede derivar en dificultades operativas en las granjas, principalmente en unidades de mediana y pequeña escala, lo que puede traer un aumento en el costo para el consumidor. Con el objetivo de analizar las necesidades y áreas de oportunidad para impulsar el consumo de carne de cerdo, desde el Instituto Mexicano de la Porcicultura organizaron un encuentro entre la Opormex y el OIRSA para establecer acciones en temas de bienestar animal. El planteamiento sectorial surgido de este foro virtual contempla adoptar los estándares de la OIE de acuerdo con los objetivos de producción a nivel nacional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 y 2.888 millones de dólares respectivamente. Representantes de, del IMP se reunieron con autoridades y porcicultores del estado de Iowa. El objetivo detalló el director del Instituto Mexicano de la Porcicultura, Mauricio Pérez y Sosa, fue buscar coincidencias para fortalecer a la porcicultura mexicana en rubros como el sanitario, el consumo de la carne de cerdo, las regulaciones ambientales e inclusive el bienestar animal. El directivo también destacó la importancia de la producción de cerdo en Iowa, al haber comercializado casi 48 millones de cerdo en 2018. Jesús Huerta, presidente de la ANETIF, aseguró que para impulsar el crecimiento de la industria cárnica mexicana es necesario que las empresas garanticen la inocuidad de sus producciones. Por ello reconoció el esquema de certificación Safe Quality Food, en el que participa nuestro país en conjunto con Estados Unidos, Canadá y Australia, ya que promueve la productividad y competitividad entre los negocios para asegurar el abasto a los consumidores de bienes de la más alta calidad.